¡Hola! Pues bien, en este punto ya somos capaces tanto de sintetizar como de analizar circuitos secuenciales de tipo de Moore o de tipo de Millie, Vale. En este vídeo lo que vamos a, a ver es que la parte de los circuitos combinacionales de un sistema secuencial, es decir, la parte que se encarga de, de generar las entradas de los flip-flops y la parte que se encarga de generar las salidas, se puede implementar como cualquier, como cualquier circuito combinacional que vimos en el tema correspondiente. En particular, no solo podríamos utilizar eh, puertas lógicas, And OR, es decir, circuitos en suma de producto o producto de sumas. Podríamos utilizar para implementar esas partes del circuito cualquiera de las técnicas, cualquiera de, de, de, de, de las metodologías que vimos en el tema correspondiente, en el tema de sistemas combinacionales. ¿vale? En particular, pues podríamos, por ejemplo, utilizar eh, multiplexores para implementar esas funciones, podríamos implementar. De codificadores, podríamos pasar esas funciones únicamente a puertas NAND únicamente a puertas NOR, cualquiera de las opciones que vimos en el tema anterior, en el tema de sistemas combinacionales, sería aplicable. ¿vale? Entonces es lo que vamos a ver un poco en este vídeo. Nos vamos a centrar en el caso de, de la parte de análisis, vamos a hacer un ejemplo de análisis, pero tener presente que también podríais o tendríais que ser capaces de sintetizar un circuito secuencial en el que nos dijeran, por ejemplo, utiliza únicamente puertas NAND para la parte de los circuitos combinacionales. O utiliza multiplexores de tal tamaño para la parte de, de, de los circuitos combinacionales o eh, decodificadores. ¿vale? Pues una vez que hemos aclarado esto, vamos a empezar a ver cómo haríamos eh, este ejemplo de, de aquí. ¿Vale? Os presento un ejemplo de, evidentemente, a simple mixta ya se ve que es una máquina secuencial porque tiene dos flip-flops, entonces va a tener cuatro estados. ¿okay? Vemos que tiene una salida que es Z y esta salida vemos que depende tanto de los estados, porque por aquí hay entradas que llegan de los estados, obviamente en todo sistema secuencial, independientemente del tipo, siempre depende de los estados, pero es que también depende de la entrada, de la entrada C que tenemos aquí, ¿ok? Así que como depende de los estados y de la entrada C, nos encontramos claramente con una máquina de mili, por tanto de cuatro estados. En el proceso de análisis de este circuito, obviamente tendríamos que ir sacando, en primer lugar, las funciones de entrada de la D, las funciones de entrada de la D0, las funciones de entrada de la D1 y la función de la salida Z. Pero fijaros que en este caso pues, tenemos unos, unos circuitos, unas implementaciones de esta lógica combinacional basada no en suma de producto, producto de suma, sino en otras de las técnicas o, o, o de los casos que vimos en el... El tema anterior en particular aquí hay eh, multiplexores y un circuito únicamente en puertas NAND vamos paso a paso a analizar cada uno de estos casos cada uno de estos circuitos por ejemplo este de aquí vale lo voy a pintar otra vez para que lo veamos más claro tenemos primero una una puerta nan conectada con otra puerta nan ¿Mm? de esta forma, y lo que tenemos aquí es que, por aquí tenemos C, simplemente estoy siguiendo las líneas, ¿vale?, y Q1, para verlo más claro y hacerlo más claro, C, NAN, Q1, y en la otra tenemos NO C, una de las entradas, la otra entrada que es esta de aquí es NO Q0, y la tercera que es esta de aquí es Q1, ¿vale? Un circuito NAND lo podemos transformar directamente a un sistema de producto de sumas. ¿Cómo? Esta negación que hay aquí, la quitamos y la ponemos aquí. Ahora, la parte de estas dos negaciones con la puerta AND se transformaría en una puerta OR, NOR, que a su vez estaría negada, entonces esto sería una puerta NOR, eh, una puerta OR, perdón, ¿vale? Por tanto, directamente este circuito se transforma, como ya vimos en el, en el tema correspondiente, en un caso de suma de productos, con lo que quedaría Q1, Q0 negado, C negado, ¿vale? Y por aquí quedaría Q1 por C. Por tanto, la expresión de Z de la salida sería igual a Q1, Q0 negado, C negado, más Q1 por C. Pero fijaros que aquí puedo sacar factor común de Q1, tendría Q0 negado, C negado, más C, puedo aplicar el teorema de semiabsorción, con lo que me quedaría Q1 por Q0 negado más C, que es igual a Q1 por Q0 negado más Q1 por C. ¿Vale? La simplifico, no, no sería estrictamente necesario, pero si la simplifico luego me es más fácil a la hora de, de operar y de sacar las tablas correspondientes. ¿Vale? Ahora vamos a por el siguiente caso, el caso de D0, ¿vale? Vamos a analizar D0. D0, en la entrada D0, lo que tenemos es un, un multiplexor de dos entradas de selección y cuatro entradas de datos. Acordaros que la salida de un multiplexor de este tipo era igual a Y es igual a X0, perdón, X1 negado, X0 negado por D0 más x1 negado por x0 por d1, más x1 sin negar x0 negado por d2, más x1 por x0 por d3. Lo único que tenemos que hacer es ir sustituyendo en cada uno de estos casos lo que tenemos a la entrada de x1 y de x0. Fijaros que en x0 lo que tenemos es igual es igual perdón, que aquí no lo veis, en X0 es igual a Q1, ¿vale? Y X1 es igual a Q0, ¿vale? X1 es igual a Q0 y X0 es igual a Q1. Por tanto, aquí podríamos ir sustituyendo, ojo que los subíndices están cambiados, ¿vale? Para no liarnos. Q0 negado negado, Q1 negado por D0, lo dejo pendiente, mirad lo que es D0, por, perdón, más. Q0 negado por Q1 sin negar, dejo pendiente el D1. Q0 sin negar, Q1 negado, dejo pendiente el D2. Y Q0, Q1, y dejo pendiente el D3, ¿vale? Ahora, si analizamos las entradas del multiplexor de datos, la 0 y la 2 serían un 1, por tanto, esto es por 1 y esto es por 1, y la 1 y la 3 son c. Aquí tenemos c y aquí tenemos c. ¿vale? Y ahora podemos eh, aplicar transformaciones algebraicas para simplificar esta función si os fijáis, este término con este término eh, podría aplicar combinación y como la Q0 aparece negada y sin negar, me quedaría solo Q1 negado. ¿vale? Y este término y este término también podría aplicar combinación y la variable que se me iría, que varía, porque el resto de variables son iguales, Q1 y C son iguales en ambos términos y Q0 aparece negado y sin negar. Por tanto, también podría aplicar el teorema de combinación y me quedaría q1 por c si os fijáis aquí ahora en estos dos que me han quedado como resultado en el siguiente paso de la expresión sería y es igual a q1 negado más q1 c aquí puedo aplicar semiabsorción con lo que la y me quedaría q1 negado más c, siendo esta la expresión de entrada de d0 es decir D0 es igual a Q1 negado más c. Y ahora ya finalmente me queda buscar la expresión para d1. D1 está conectado con un multiplexor de una entrada de datos, de una entrada de selección, perdón, y dos de datos, Si recordamos la expresión para el multiplexor de este tipo sería y es igual a eh, d0 por x negado más d1 por x sin negar. Si nos fijamos, la x en este caso es igual a q1, por tanto, y es igual a q1 negado más q1 sin negar y me faltan poner los valores de d0 y d1. Si os fijáis pongo primero de 1, es c negado y eh, d0 es igual a una AN entre C negado, por aquí, y Q0, C negado, Q0, vale. Y ahora lo que podría hacer es intentar simplificar esta expresión. Pues lo que puedo hacer es sacar factor común de C negado de ambos casos, con lo que me quedaría Q0, Q1 negado, más Q1, aquí aplico semiabsorción, con lo que me quedaría Q0 más Q1. Por tanto, el resultado final sería C negado Q0 más C negado Q1. Y la expresión para D1, en este caso, sería igual a esa que acabamos de decir, C0 Q0, C, eh, C negado perdón, por Q0 más C negado por q Así que resumiendo, nuestras funciones de entrada de los flip-flops y de salida serían estas de aquí. Ahora ya eh, el, los siguientes pasos se hacen igual que si nos hubiésemos encontrado con un circuito secuencial en el que sus partes combinacionales son eh, eh, suma de productos o funciones en suma de producto o producto de sumas. Vale. De todas formas, ya habéis visto que no cambia nada o no es nada nuevo que, que no supiéramos ya. Simplemente es evaluar las expresiones que generan esos circuitos combinacionales. Esos circuitos combinacionales expresados con decodificadores, multiplexores, ROMs, incluso únicamente puertas NAND, la familia de las puertas NAND, puertas NOR, etc. Etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, y ahora pues acabamos el, el, el ejercicio para, para, para, que, para que esté completo. Así que simplemente pues habría que evaluar esas funciones o, o esos casos. Con lo que tenemos que DC, d1 vale 1 cuando esto vale 1, cuando esto vale 1. Y el primer término vale 1 cuando q1 es igual a 1 y c es igual a 0. q1 vale 1 y c es igual a 0 aquí y aquí. Y el segundo caso es cuando q0 vale 1 y C vale 0, eh, Q0 vale 1, es, eh, 1, 0 es aquí, y 1, 0 es, es este otro caso de aquí, ¿vale? Cubriría estos dos casos ese término uh, producto, ¿vale? Es decir, el 0, 1, 0, y el 1, 1, 0, y el primero de ellos era 1, 0, 0, ¿sí? Y 1, 1, 0, tenemos los dos cubiertos, ¿vale? Este que de aquí, la D0, la D0 es cuando Q1 vale 0 cuando C vale 1 y Q0 pues nos da igual, lo que valga. Entonces son para el caso de 0 valdrá 1 cuando estemos en 001 o en 0 00, 0 en 001 o en 011. Entonces valdrá 001 o 011 que son estos dos casos de aquí, ¿vale? El resto de casos, pues, son valores 0, que podemos completar ahora. Okay. Y la función z, lo que vale, vale 1 cuando esto vale 1, es decir, cuando q1 vale 1 y cuando c vale 1, por tanto, 1, 0, 1 y 1, 1, 1, aquí y aquí, y también vale 1 cuando q1 vale 1 o q0 vale 0, es decir, 1, 0, 0 y 1, 0, 1. 1, 0, 0 y 1, 0, 1, que ya lo teníamos antes. ¿vale? Y el resto de casos es valor 0 y esta sería la evaluada, nuestra, eh, nuestras funciones eh, de excitación de los flip-flops y de salida. Ahora que conocemos los valores del estado actual y de las entradas de los flip-flops, podríamos evaluar cuál es el siguiente estado. Pues, si os acordáis, la tabla de verdad de un flip-flop de tipo D decía que cuando la entrada D es un cero, el siguiente estado va a tener valor 0 y cuando es un 1, el siguiente estado es un 1. Así que, básicamente, lo que tenemos que hacer para generar la tabla correspondiente a nuestro caso de transición de estados, el siguiente estado, es copiar la columna D1 en Q1 de siguiente estado, es decir, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y eh, la columna de 0 en Q0 de siguiente estado, 0, 1, 0. 0 1 0 0 0 0 ¿Vale? ahora ya tenemos estado actual entrada estado siguiente y podemos construir el diagrama de estados correspondientes vamos allá como habíamos dicho es una máquina de estados que tiene cuatro estados porque tiene dos bits de estado por tanto son cuatro estados y empezamos a ver cada uno de estos casos si me llega 0, 0, Un 0 cuando estoy en 0, 0 me quedo en 0, 0. Pero si me llega un 1 pasa a 0, 1. En 0, 1. Si me llega un 0 paso a 1,0. 0. Y si me llega un 1 me quedo en 0, 1. Para el estado 1, 0, cuando me llega un 0 me quedo 0, en el mismo estado, y cuando me llega un 1, paso al estado 0. Para 1, 1, cuando me llega un 0, voy al estado 1, 0 y cuando me llega un 1, voy al estado 0, 0. ¿Vale? Y las salidas cuando se activan, se activan en el estado 2, independientemente de lo que me llegue, aquí un 1 y aquí un 1, y en el estado 1 cuando llega un 1, es decir, aquí. ¿Vale? Ya tenemos el diagrama de estados, ahora ya solo nos faltaría ver, intuir qué, eh, qué función implementa este diagrama de estados. Vamos allá. Si os fijáis, lo primero que vemos es que el estado 11 no hay ninguna flecha que llegue hasta él, por tanto es un estado que podemos ignorar, puesto que nunca vamos a poder llegar hasta este estado. Así que la parte importante de nuestra máquina son únicamente estos tres estados. Fijaros que esta máquina lo que hace es que, llegado a este punto, llegado al estado 2, activa la señal, y es la señal de salida, la Z. Y esta señal de, de salida Z está activa hasta que le llegue un 1, con ese 1 incluido, ¿vale? Cuando llegue ese 1, eh, la salida aún vale 1, pero en ese momento ya se desactiva. Entonces, podemos decir que, que una vez llegados a este punto, la salida se activa hasta que nos llegue un 1. ¿Y cómo llegamos hasta este punto? ¿Cómo llegamos a este, hasta este hasta este estado. Pues fijaros que para llegar hasta aquí lo que nos tiene que llegar es un 1 y un 0. Por tanto, lo que hace esto es, cuando llega un 1 y un 0, Z se activa ya para la siguiente entrada hasta que valga otra vez 1. ¿Vale? Entonces Z vale 1 desde aquí hasta que llegue el siguiente 1. Mientras que vayan llegando ceros, pues sigue valiendo 1. Dicho de otra forma, lo podríamos resumir en palabras, que esta máquina de estado lo que hace es activa una señal de salida cuando le llega la secuencia 1,0 hasta, y esta señal sigue activa, sigue a 1, hasta que llega otro 1. ¿Vale? Si llegase solo un 1, Después del 1, 0, solo estaría activa durante el 1. Si entre este 1, 0 llegan ceros, estaría también activa mientras que llegan ceros. Si llegan 1000 ceros, pues estaría mil un ciclos. Si llega un 0 y un 1, estaría dos ciclos y así sucesivamente. ¿vale? Pero básicamente es eso. Activamos la señal cuando llega el patrón, la combinación 1, 0, hasta que nos llega un 1. ¿vale? Y bueno... Con esto ya habríamos visto un ejemplo de cómo la parte, del, de la parte combinacional de los sistemas secuenciales se puede implementar de cualquiera de las formas que habíamos visto en temas anteriores. ¿vale? En particular, pues, con ROMs, con eh, decodificadores, con multiplexores, familias NAN, NOR, cualquiera de las opciones que habíamos visto anteriormente pues, es válida para para implementar todas estas partes, todas las partes combinacionales de, de secuencia, ¿vale? Así que tenéis que ser capaces tanto de analizar circuitos que incluyan este tipo de, de, de lógica, en de lógica combinacional, como generar la parte combinacional utilizando estas lógicas que ya habíamos visto en el tema de sistemas combinacionales, ¿vale? Bueno, por mi parte, nada más y hasta el próximo vídeo.